Que el salón de clase que no volverá hey, yo tengo dos canales Este, el de repuesto de, de mi otro canal Y... Tengo cuatro Cinco O seis Hay quien sabe Ok, tengo a Pixas sé que es mi canal secundario normal Como en este momento no funciona mi PC, no sé qué le pasa. Entonces que ya me la repararon en sí. Lo que pasa es que no me dejan entrar al usuario. no me deja entrar al escritorio como es un Windows tengo que dar en cargar usuario pero a mí no me funciona entonces que sería como desaparecer en youtube por un tiempo como ya lo hizo o no lo siento que me voy, lo pienso muy duro en pleno video pasa esto Ahora sí, es que, es que no sé, pero yo parece que me apoyé. Se lo voy a mostrar en un segundo Esto aquí era donde yo tenía la cámara Y después hice esto ¡Trum! y parece que me caí Y comencé a agitar ella. Y comencé a agitar esto como Como lo que O Pues amigos ya saben que mi canal no sirve Este es mi primer video de mi nuevo canal y bueno amigos, espero que disfruten mi nuevo canal, por favor. Tal vez no suba Gameplay como en el otro, pero creo que sí. Sí, voy a subir Gameplay para seguir el ciclo. Sí. Pero los gameplays parece que van a tener lag. Yo conozco un solo capturador, pero que es lag. Pero hasta aquí llega el milagroso día. que Paso el canal este para canal de Xtep, un nombre de yo de, de yo Dash lo paso hacia el del computador tal vez les muestre el error que tiene el computador no no no no no sin porque porque mi computador tiene un nombre y no lo quiero mostrar todavía entonces ¿qué? Amigos de YouTube, nos vemos hasta la próxima y adiós. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. ¿En serio? Yo nunca había terminado un video, sé. ¿sí?